Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Plain TV de nuevo. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Eduardo tomás compañero de Plain Concepts, MVP de Development Technologies, y nos viene a hablar un poquito sobre contenedores. Eh, bueno, Eduardo, cuéntanos. Primero bueno, de todo, bienvenido. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas placer, gracias por estar aquí. Un placer, un placer estar aquí. Pues bueno, un poquito. La idea sería empezar una serie sobre contenedores, Docker y demás, no ver básicamente cómo nos puede ayudar en desarrollo y luego toda la integración que tiene Visual Studio, a Core, con el tema de contenedores y nos iré explorando un poco, un poco todo eso. Creo que la verdad que esta serie de Docker y containers a, a nuestros seguidores les puede resultar muy útil porque es verdad que en el día a día cada vez se oye más Docker, Kubernetes, todo el tema de los contenedores está a la orden del día y para todos aquellos que nunca hayáis utilizado Visual Studio con Docker o sepáis lo que es un Dockerfile o cómo crear un contenedor, el maestro Eduard se va a poner a los mandos y nos va a dar una masterclass. Bueno, nada, primero la idea sería introducir realmente que se tenga contenedores porque la gente los uh -huh. confunde muchas veces con máquinas virtuales y sí. demás, ¿no? Y es un poco como separar, porque son... Tecnologías distintas para usos diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, los contenedores no hay una virtualización, es decir, si yo tengo eh, un Windows como es en este caso, la idea es que con los contenedores solo voy a poder ejecutar aplicaciones Windows. Y si tengo Linux, pues solo voy a poder ejecutar Linux y lo mismo con macOS. Eso. Eh, eso hace que sean mucho más ligeros porque en el fondo lo que tengo son distintas aplicaciones compartiendo el kernel del eh, sistema operativo. El sistema anfitrión. Correcto. Eso es. eh, sí que es cierto que cuando yo instalo Docker for Windows, en, en, en este caso Docker for Windows en el fondo hace trampas porque me permite ejecutar contenedores Windows y de hecho los ejemplos que vamos a ver van a ser todos eh, en contenedores Windows pero hace trampas porque realmente lo que hace es instalarme una máquina virtual hyper uh -huh. que ejecuta un Linux que es la que ejecuta realmente los contenedores ¿vale? si yo abro ahí el, el hyper Manager pues yo voy a ver esa máquina esa máquina virtual ¿vale? es esa de ahí Linux eh, VM uh -huh. esa máquina la instala, la gestiona Docker for Windows yo ni me entero que está ahí pero es la que realmente está ejecutando todos los contenedores entonces a pesar de que con Docker en Windows puede ejecutar contenedores Linux es debido a eso que se están ejecutando en una máquina virtual. Eso. Es. Eh, pues eh, un poco. Insisto de que no confundamos esas tecnologías, ¿vale? Uh -huh. En máquinas virtuales virtualizamos todo un entorno, virtualizamos un hardware sobre el cual ejecutamos un sistema operativo invitado que ejecuta aplicaciones, etcétera, etcétera. En contenedores no. Básicamente nos vamos a descargar imágenes. Uh -huh y vamos a ejecutar contenedores que son instancias de estas eh, imágenes en terminología orientada a objetos sería como la imagen sería como la clase no uh -huh. y los contenedores como los eh, distintos eh, objetos las instancias ¿no? de correcto, de dicha imagen correcto entonces yo puedo tener varios contenedores uh -huh. de la misma imagen corriendo en paralelo de acuerdo vale entonces qué es Docker dentro de ese mundillo vale porque el, la tecnología de contenedores es bastante antigua en el mundo Linux, tiene bastantes años ya, uh -huh. pero sí que es Docker cuando esto se ha hecho mainstream, ¿vale? Porque Docker lo que ha hecho ha sido llevar esta tecnología que antes requería programación en C ⁇ programar contra el kernel de Linux, etcétera, etcétera, y digamos era muy complejo, lo que ha, ha hecho Docker ha sido llevar esto al mainstream y facilitarnos muchísimo, darnos uh -huh. una herramienta para crear, descargar, ejecutar eh, contenedores, pararlos, empaquetarlos, etcétera, etcétera. Ha aterrizado a desarrolladores, gente a de sistemas, mortales. a los mortales, <risas> a una herramienta muy potente desde luego, vamos, está, han hecho un gran, un gran trabajo. Eh, exacto, y a pesar de que vamos básicamente centrarnos en Docker, Docker no es tampoco la única, digamos, herramienta de este estilo, por ejemplo, la gente de CoreOS que hace nada ha sido comprada por Red Hat, uh -huh. pues eh, tienen Racket, por ejemplo, que es otra otro suite de herramientas pensadas para trabajar con eh, contenedores. Y para que no haya problemas de interoperabilidad, existe OFI, que es la Open Container Initiative, que uh -huh. básicamente lo que define es uno, unos formatos de imágenes uh -huh. eh, compatibles, con lo cual imágenes creadas en un sistema se pueden ejecutar con el otro. De acuerdo. Con lo cual, para la gente que empieza con el mundo de los contenedores, recordad, no son máquinas virtuales. Eh, la ventaja que tienen es que son mucho más ligeros porque corren eh, y reutilizan muchas piezas del sistema operativo anfitrión y de cierta manera corren de manera aislada en su propio ecosistema. Sí, pero no debemos confundirnos. no debemos pensar que un contenedor está súper aislado, o sea, es decir sí. una máquina virtual sí que ofrece un aislamiento casi perfecto, digamos uh -huh. ¿vale? pero en un contenedor por defecto o se comparte el kernel del sistema operativo, sí que hay un cierto aislamiento el nivel de, de comunicación Sí, bueno, me refería a, más bien a cuando no utilizas volúmenes al propio sistema de archivos, Correcto, y... o sea, están, están relativamente aislados, uh -huh. pero a pesar de eso hay herramientas que te permiten aislar más esos eh, Contenedores. ¿vale? De acuerdo. Por una, por ejemplo, una, una cosa que, que se oye mucho cuando se habla de Docker es lo de cuando Docker se acabó lo de mi máquina funciona. ¿Puedes explicar un poco a, a la gente por qué Docker nos beneficia, nos protege de, de esta típica frase de los developers? Eh, sí, bueno, esta es la excusa típica que tenemos los desarrolladores cuando sí. algo no va en, en prod, no, no, que decimos, ¿no? no en mi máquina, en máquina funciona, claro. En tu máquina funciona porque tú desarrollas en tu máquina y ahí tienes, pues, el SDK con la versión exacta, sí, tienes es. todas las dependencias, eh, pues, te has instalado, eh, si es necesario una librería, te la has descargado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un contenedor, básicamente, lo que contiene es tú, los binarios de tu aplicación y todas las dependencias que esa aplicación necesita, y las dependencias de las dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual significa que si una imagen docker funciona en tu máquina, cuando uh -huh. luego esa imagen la traslades a otro host que eh, ejecute un contenedor de esa imagen, dado que la aplicación viene con todas las dependencias instaladas, va a funcionar allí. Entonces, un poco la idea es esta. Siempre y cuando las dos máquinas compartan digamos una arquitectura base, es decir, sean mismo tipo sistema operativo, etc., etcétera, etcétera, uh -huh. entonces podemos asegurar que eh, va a funcionar. A funcionar. Otro... otro otra manera de verlo, algo muy importante aparte de desplegar en el cloud o desplegar en producción, sería cuando un nuevo compañero entra en el equipo de desarrollo, todo este que el, este infierno de montaje de un proyecto desaparece de cierta forma gracias a Docker? Claro, ahí es donde, ahí es donde nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, imaginamos que nos entramos en un proyecto nuevo que requerimos pues, eh, una base de datos, pues, que es un MySQL, sí, sí. y luego también el proyecto imaginemos que usa Mongo, eh, también está usando pues eh, RabbitMQ, en sí, fin, en fin. Varios, varios productos de infraestructura que necesitamos, ¿no? En, antes lo que hacíamos era, pues bueno, pues nada, ibas y te instalabas todos esos productos ¿En tu, en, en tu máquina. Claro, problemas de versiones. A lo mejor versiones incompatibles con las otras que tenías, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo había llegado a hacerme máquinas virtuales por proyecto para realmente tener <risa> y poder gestionar <risa> sí. toda, toda la vez, todas las sí. dependencias. Eso se termina con Docker. Si puedo descargarme el, con la imagen, digamos, de la versión exacta de MySQL, uh -huh. la... El, y puedo poner un MySQL en, en mi máquina entonces, eh, en forma de contenedor con lo cual significa que lo pongo en marcha lo paro y no queda ningún resto en mi ordenador no tengo que instalar nada lo único que tengo es una imagen que puedo borrar en, en cualquier momento o sea todo queda perfecto y lo mismo pues ocurriría con MySQL con Rabbit con Mongo con Redis en fin entonces Toda esa infraestructura, que antes era un infierno, que tenías que instalarla en tu máquina, gestionarla, etcétera, etcétera, aquí no nos da ningún problema. Tenías que tener Redis, MongoDB, SQL Server, SQL, eh, todo instalado en local. Eh, y ahora paras todos los contenedores y tienes toda la RAM para ti otra vez. Exacto, lo bueno. paras todo y además pues puedes tener muchos de estos, muchos, muchas imágenes en paralelo, es decir, yo puedo tener eh, MySQL en cuatro versiones, en cuatro imágenes distintas y según el proyecto pues pongo en marcha MySQL 8, MySQL 9, etcétera, etcétera. Eso es. Imagina eso mismo en Node, por ejemplo, para poner un, tip, un, un ejemplo típico, no estás trabajando con Node Un proyecto con Node 6, otro con Node 8, eh, hay diferencias en el Javascript, eh, no puedes tener más de un Node a la vez, bueno, tienes que recurrir a productos de tercero, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con, con Docker no hay ningún problema. Puedo descargarme todas las imágenes de node que yo quiera y poner en marcha el que el node que yo, que yo necesite cada en cada vez. contenedor. Es. Pues muy bien, yo creo que como introducción, estupenda. Vamos a. Vamos a pasar, a, decías que nos querías contar un poquito cómo, iba a, cómo se integra Docker con Visual Studio 2017, para sí. la gente que desarrolla con Visual Studio. Sí, yo creo que la forma más rápida de entrar en Docker para alguien que conozca un poco tenga algo de background en eh, ASP.NET Core, uh -huh. en este caso sería ver la integración que tiene eh, Visual Studio, vemos un poco cómo funciona, lo que nos genera y vamos hablándolo sobre ahí. Pues Entonces, a, la, a por ello. Eh, lo que voy a hacer es voy a crear un proyecto nuevo. Uh -huh. Y no voy a matarme en nada en el código, es decir, voy a usar la plantilla. La de, de Hello proyecto. World? Efectivamente. La de Hello World de proyecto vacío, que nos viene con eh, ASP.NET Core. Muy bien. Vale. Mm -hmm. Y vamos a crear un proyecto 2.1, empty, vale. He quitado lo de HTTPS porque eso nos obligaría a configuración eh, adicional en con el contenedor, si acaso claro. en otro capítulo, certificados y todo, ¿verdad? Efectivamente. Vale. vale Entonces, bueno, ahí tenemos el, el proyecto que nos ha creado, ya podéis ver que es de una complejidad inhumana, ¿vale? Pero básicamente es típico Hello World, a partir del cual borraríamos todo el código y empezaríamos, ¿no? De acuerdo. En un ciclo normal, pues bueno, la forma de, de depurar y ejecutar eso, pues sería ahí con, con, IS, con IS Express, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eh, con, con Visual Studio, pues nada, tenemos la posibilidad de agregar eh, soporte para Docker uh -huh. ¿vale? en este caso me dice cuál es el sistema operativo, es decir, qué tipo de contenedor voy crear? a mm, eh, eh, eh, ejecutar, en mi caso vamos a decir Linux, ¿por qué Linux? pues bueno pues porque tengo aquí, si miramos en Docker for Windows tengo Docker for Windows configurado para Linux. Si en cualquier momento quisiera ejecutar contenedores Windows, lo que antes he comentado que depende de la plataforma, le diría switch to Windows containers y entonces lo que hace Docker for Windows es cerrar esa máquina virtual que comentábamos antes y ejecutar los contenedores nativamente en Windows. En Windows. Sí. Pero en este caso nos vamos a quedar en, en Linux porque las imágenes tienen tamaños más manejables. Vale. Y básicamente lo que hace en principio eh, eh, Visual Studio ahí es crear este Dockerfile, ¿vale? eh, Es importante entender qué es el Dockerfile. El Dockerfile es el manual de instrucciones que sigue Docker para crear una imagen. Recordad Eso que es. una imagen es lo que utilizamos para crear contenedores. Eso es. Eh, básicamente el Dockerfile es muy, muy muy fácil. Es una secuencia de instrucciones completamente secuencial. No hay bucles, no hay ifs, no hay no absolutamente claro, nada. secuenciar. Efectivamente. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz ¿vale? esto. se acabó. Efectivamente, es súper fácil. Entonces lo, lo único un poquito más complejo ¿Mm? de la gente pueda entender es la parte del multistage o de las, de las sí, capas. Vamos a, vamos, a a, vamos a comentar las dos cosas, el multistage, las capas y la caché, que son tres, tres cosas que son importantes eh, entender. Okay, muy bien. Eh, por un lado, eh, todo, bueno, generalmente todo Dockerfile que creemos, vamos a partir de una imagen base. Uh -huh. ¿vale? eh, recordad que la imagen tiene que tener toda mi aplicación y sus dependencias. Es decir, en este caso, la imagen que yo voy a crear para este proyecto del Hello World va uh -huh. a tener mi aplicación, es decir, todas las DLLs que forman mi aplicación, uh -huh. pero no solo eso, va a tener NetCore 2.1, uh -huh. bueno, .net core 2.2.1, NetCore 2.1 y todas las dependencias que tiene NetCore 2.1, todas las uh, dependencias en este caso de Linux que tiene NetCore 2.1. Eh, todo eso lo va a tener mi imagen. Claro, si yo si yo tengo que agregar eso a mano, será un infierno. Sí, pero, ya, vamos, sería imposible. Entonces básicamente vamos a partir, en este caso, de eh, una imagen que es Microsoft 2 .net, 2 .NET Core Runtime, que es una uh -huh. imagen que ha creado Microsoft, que tiene precisamente .NET, .net Core 2.1 y todas las dependencias, todo ya preinstalado. Ahí solo tengo que meterla en mi eh, eh, aplicación. Eso es. Y este es el From. Uh -huh. From es parte de esa imagen y eh, a partir de ahí es mi imagen base. Y esto sería la, el primer stage. Mm. Llamamos multistage porque tenemos más de una imagen base. Eso es. como tenemos más de, de una imagen mm. base, eh, le llamamos un multistage. ¿Y para qué sirve un multistage? Pues bien, el multistage en este caso sirve porque. Eh, recordad que el objetivo final es tener. Esa, una imagen que herede de esta y que tenga esa imagen y mis binarios. Pues bien, ¿cómo voy a generar esos binarios? Bueno, yo podría compilar aquí y de algún modo copiarlos. Pero no quiero ni eso, es decir, quiero generar la imagen solo con Docker. Entonces, voy a utilizar otra segunda imagen, que en ese caso es .NET 2.1 SDK, que es otra imagen provista por Microsoft, que en ese caso me contiene el SDK de .NET para, para poder Microsoft. construir tu aplicación. Efectivamente. Ahí, dentro de esa imagen, yo tengo el .NET Restore, .NET Build, .NET todo lo que estamos acostumbrados a hacer por la CLI. Uh -huh. Y es esa imagen la que utilizamos para eh, crear nuestro proyecto que tenemos ahí un copy hello Wall, es decir, copio el proyecto, hago un Restore, copio el resto y uh -huh. hago un dotnet Build. ¿vale? Y el objetivo es que al final de eso, eh, en esta imagen terminamos haciendo un Publish, uh -huh. ahí, con lo cual tenemos los binarios y en el punto final volvemos a la imagen base, si, o sea, si veis la imagen base era esta, que, que tiene solo el runtime, efectivamente nos hemos quitado todo el SDK, porque lo único que queremos es la salida de la compilación del SDK, pero no queremos sus paquetes. Efectivamente, eso. usamos una imagen, un contenedor temporal <coughs> creado a partir de la imagen del SDK para compilar, publicar nuestro proyecto y de este contenedor que le hemos llamado publish, uh -huh. copiamos el contenido que hay en el directorio app, que es donde hemos hecho el release. Y eso lo metemos en nuestra imagen. Y luego tenemos el entry point, que es un poco que es lo que tiene que hacer el contenedor cuando, se ¿Cuando arranca. O sea, en principio, podremos entender que los contenedores ejecutan un solo proceso. Uh -huh. no, es, no es cierto técnicamente hablando, pero para nosotros los contenedores ejecutan un, un solo proceso. Este proceso puede crear procesos hijos, uh -huh. sin ningún problema. Puede hacer forks, lo que queramos. vale Pero cuando este proceso, en este caso es proceso de .net, eh, termine, mi contenedor muere. Perfecto. ¿Vale? Entonces, eh, yo, puedo, yo puedo crear eso. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, eh, nos vamos a ir ahí a la línea de, de comandos. Esto esto está ahí, está ahí en, está en Hello World. Ahí tengo el... Bueno, dentro de Hello, dentro de Hello World, ahí tengo el Dockerfile. Eso es. vale eh, es esto, esto se puede arrancar por Visual Studio, pero lo quieres enseñar por el CLI a la gente para que vea lo que hace por debajo, ¿no? Eh, efectivamente. Bueno. Primero vamos a ver qué es lo que hace el eh, Visual Studio por deje, porque en el fondo eh, Visual Studio lo que hace es eh, terminar utilizando... Eh, el CLI CDI de Docker, eso es. ¿Vale? Poca cosa más eh, hace. Lo que es importante es entender también el concepto del contexto de build. ¿Vale? Eh, Docker uh -huh. funciona en cliente servidor. Es decir, el daemon de Docker, que es quien ejecuta las imágenes, etcétera, etcétera Es eh, un proceso, en este caso está ejecutando en mi, en mi máquina Realmente en esa máquina virtual que tiene Docker uh -huh. Y la CLI es otro proceso que se está ejecutando en mi máquina Y se comunican entre ellos eh, mediante una API REST que expone el daemon ¿Vale? eh, Entonces, esto es importante porque quien construye la imagen es el daemon uh -huh. Por lo tanto, la CLI tiene que mandarle todos los ficheros necesitas necesita sí, es. el daemon para construir esa imagen. Pues el conjunto de ficheros que le mandamos, que es un directorio, es el contexto de build. Y el contexto de build lo especificamos cuando vamos a utilizar ahora Docker build. Y todos esos comandos de ahí, todos esos copies que uh -huh. tenemos ahí, uh -huh. en concreto estos de ahí, son todos relativos al contexto de build. Fijémonos en este copy. Copy hello world barra hello world csproj Lo que me está indicando es que yo tengo aquí eh, csproc, pues lo que me está indicando es que Visual Studio para ese Dockerfile ha establecido que este es el contexto Eso, de build. Entonces, yo tengo que construirlo a partir ahí con eh, Docker build, le puedo dar un nombre, por ejemplo, hello world punto. Y esto lo que hace es oh, a ver es, ah, ah, el es, Dockerfile está en la siguiente. No, línea. esto ha sido probablemente mi culpa de que estoy en otro disco duro, y mira, eso lo vamos a ver ahí, lo que ha pasado es que tengo que compartir este disco, probablemente, ah, oh, pues está compartido, vamos a ver que no esté nuestro amiguito tonto vamos a recompartir los discos, discos vale. ahora me pide credenciales, la contraseña otra vez Vamos a ver si hay, hay suerte. Eso de compartir los discos es propio de Docker for Windows, que es eh, sí. los permisos que necesita la máquina virtual. Lo que estoy viendo, Iván, es que en la ruta donde estás ahora no está Dockerfile. ¿No está Dockerfile? Claro. Es, es, yo creo que te está diciendo que no lo encuentra. Ah. Al darle punto, vale, vale, sí. es guión F, ¿no? Es eh, efectivamente. Ah, tengo que está. decirlo: guión F, hello world, Dockerfile. Ahí está. Y punto, que es el contexto actual. Contexto actual, ese. Vale, contexto actual. Vale, ahí tengo todo. todo, todo, todo. Ahora, está, ahora está ejecutando una a una las sentencias de este Dockerfile. Y eso es interesante porque eso, ese Dockerfile, lo puedo construir teniendo solo Docker. Es decir, no, ne no necesito el SDK de Netcore 2.1 instalado en Docker. No tienes necesitas nada. De acuerdo, o sea, en este caso evidentemente lo tengo porque tengo Visual Studio instalado. Pero si no tuviese Visual Studio instalado ni Dockerfile ni nada, en principio ya podría... Eh, ya podría ejecutar, bueno, crear es cre, crear esa imagen, como lo he llamado al majo en el Hello World, ¿vale? Menos T Hello World es el nombre. Uh -huh. Si yo hago ahí un Docker Images, pues me aparecerán todas las imágenes que tengo aquí en mi, en mi máquina. es poco Docker, por lo sí. que <risa> Ahí está la, de Hello, la World. de Hello World. Y básicamente, entonces, ahora, pues yo podría hacer un Docker run. Hello World, y eso me levantaría mi imagen. Deberíamos ver el típico log de aplicación starter. El problema que tengo ahora es que no puedo acceder a este contenedor. Este, ese, ese contenedor se está eh, ejecutando, si hago un docker ps pues lo veré ahí, pero el problema que tengo es que ese contenedor está escuchando por su puerto 80, pero yo no tengo manera de acceder a su puerto 80 porque no he mapeado el puerto 80 del contenedor a un puerto de mi máquina eso es. ¿Vale? entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar eso y vamos a ejecutarlo, pero vamos a mapear un los puertos, eh, por ejemplo le diré, pues mira, puerto 5000 de mi máquina, lo vamos a mapear al puerto 80 de este contenedor, contenedor. Eh, ponemos esto, esto simplemente en marcha contenedor sigue escuchando por su puerto 80 este es, el, este es el código que nosotros tenemos y si ahora hacemos un docker Opa. Hacemos un toque PS. Vemos los puertos. Lo, el, los dos contenedores están Está corriendo. El contenedor anterior sigue, eh, sigue en marcha, pero este es el nuevo contenedor y vemos ahí... Está enlazado dice... al 5000 de la máquina eh, Efectivamente. Encuentra. Con lo cual, si yo ahora me voy a localhost 5000, porque los contenedores se están ejecutando en mi máquina, pues podré acceder a, a este contenedor. ¿no? Pues ahí, localhost 5000. Y ahí tengo el mi, del de, middleware de SPNet. Muy bien. Efectivamente, tengo un contenedor de ASP.NET ejecutándose en mi máquina. ¿Vale? Uh -huh. Esto sería un poco así a... ¿Lo que hace Visual eh, Studio por debajo? Cuando, efectivamente, de cuando, hecho, cuando trabajamos tenemos, con Docker. Que Visual Studio ya me ha creado aquí un botoncito de Docker, ¿vale? Yo puedo poner eso en marcha y eh, lo que él hará por defecto se, por debajo será exactamente eso. ¿Vale? De hecho, vemos tenemos, incluso tenemos que los que comandos que lanza. Efectivamente, podemos seguir todos los comandos que Visual Studio está, lanzado, está lan, lanzando. Realmente, Visual Studio hace, y ahí tenemos, una ¿no? y me ha lanzado Muy la bien. imagen, está ejecutándose y demás. Eh, sí que es cierto que Visual Studio hace un par de truquillos más, ¿vale? Porque me permite depurar ese concepto. Eso te iba, te iba a decir ahora mismo que la capacidad... De Visual Studio 2017 de depurar contenedores Docker me parece alucinante, vamos. Efectivamente. Eh, si solo tenemos la intención de depurar un solo contenedor, lo, pod lo podemos conseguir también muy fácil con VS Code. VS Code. Es decir, en aplicaciones donde solo me interese depurar en aplicaciones donde solo me es depurar un contenedor eh, a la vez uh -huh. puede ser una aplicación de multicontenedor que ya veremos, ¿no? pero incluso en esos casos si solo quiero depurar un contenedor eh, a la vez con VSCO también es súper fácil ¿Alguna de, extensión conseguir. o...? Eh, no, no, que va, que va, lo único que tienes que configurar es eh, cómo lanzar ese contenedor y cómo mapear un volumen donde se encuentra el depurador vale. eh, Lo bueno que tiene eh, Visual Studio es que te permite depurar aplicaciones con más de un contenedor de forma simultánea y eso sí que realmente yo, yo personalmente no he encontrado ninguna otra herramienta te que empiezo. te lo permita. Vale. Vale. Eh, entonces, eh, si, si quieres comento cómo hace eso Visual Studio, uh -huh. ¿vale? Cuál es el truco que utiliza. Pues bueno, en el fondo, a ver si lo vemos ahí en el en el log, si habrá salido. Ahí estará, quizá en el build. ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ahí lo vemos. Pero lo que hace, con ese comando de ahí Nuestro remote debugger ¿vale? eh, Lo que hace es mapear un volumen eh, Un volumen es un directorio compartido Mira sí. el host, en este caso mi máquina Y, y el contenedor ¿Vale? o sea, Básicamente es mapear Compartido el director... toda la vida del contenedor Efectivamente, Eso. básicamente es Mira, en el directorio X del contenedor Me montas el directorio del host tal Básicamente lo que hace Visual Studio Es en un directorio del contenedor Que se llama remote debugger ¿vale? Lo que hace es Opa, que me he ido a ver, a, ¿dónde estoy? Ahí. En el, en el remote debugger del contenedor lo que hace es mapear mi directorio local, este, ¿no? C User, se Toma, BsdBG, tal. Uh -huh. Donde este directorio, si me voy a él, lo que me contiene es ni más ni menos que el depurador remoto de ASPNet ASP Core, ¿vale? Yo sé que yo puedo ir a este. Vamos a ir. Opa, ahí. Bueno, c users, esto es c, c users, e toma, y era vsdbg, vsdbg este, 5 e y este es el depurador remoto de ASP.NET Core para Linux, y básicamente uh. lo que hace es me monta eso en el contenedor y utiliza el protocolo del depurador remoto. Y eso eh, es lo que hace Visual Studio para permitir depurarme ese contenido. Muy, muy interesante. Visual Studio, entiendo que cuando el, cuando el usuario cambia ficheros, ¿verdad? Eh, detecta los cambios por los hashes de los ficheros y vuelve a montar la imagen para que cuando, cuando volvamos a lanzar Docker. Visual Tenía. Studio hace otro truco. Cuando hablamos de Visual Studio hace otro truco o sea, que eh, también está ahí. Docker, normalmente, Docker no, normalmente hace eso. Con los, sí, los hashes de, de los ficheros se han cambiado, lo reconstruye, pero entiendo que ahora este dices es que segundo, tiene otro truco. Efectivamente, este es el otro volumen. Mm. Lo que hace Visual Studio es montarme otro volumen mm. con mi código fuente en el contenedor. Vemos que nos monta eh, en, el, en el directorio app del contenedor, mm. me monta mi directorio local donde tengo mi código fuente. Uh -huh. Con lo cual no está, cuando depuramos con Visual Studio, ejecutamos un contenedor con Visual Studio, no estamos ejecutando un contenedor que tiene el código compilado sino que estamos ejecutando un contenedor que tiene el código fuente. Exactamente mi lo fuente. mismo que hacemos cuando le damos F5 en local. Sí, eh, me refería más bien a cuando el usuario cambia o crea un controlador nuevo entre de MVC y vuelve a lanzar la aplicación Docker vuelve a eh, generar los ¿no? cambios de esa imagen ¿no? eh, o sea, la, la parte tío, del depurador creo que nos, que nos ha quedado clara es súper interesante lo que hace con los volúmenes para poder atacharse al código fuente pero me refería más que la gente ahora dirá y Eduard, ¿cómo si añado un controlador y meto mi código y tal? ¿Cómo hace Docker para que yo cuando le vuelva a dar al Play tenga mi contenedor ese, ese código actualizado? Vale, en el caso de piso de estudios es por eso, porque tenemos un volumen que me mapea el código fuente. La pregunta entonces es cómo lo hago para actualizar un contenedor uh -huh. cuando, eso he es. cuando he modificado, en el caso de Docker, el, el, el código. código. Vale, pues tengo que reconstruir ese contenedor, es, es ok. decir, tengo que lanzar. No tenía ahí, no tenía ahí. Sobre todo te hacía esta pregunta para que a lo mejor pudieras explicar ahora en este paso a la gente cómo funciona la caché de Docker, que es muy interesante. Vale, vale. Entonces fijémonos en una cosa, olvidamos ya Visual Studio por el momento y hacemos otro Docker Build. Si yo ahora hago este Docker Build, este segundo Docker Build ha terminado en un momento. Ahí está. Y fijémonos en que nos está diciendo using cache, using cache, using cache. ¿Por qué es esto? Porque cada una de las instrucciones del Docker File que teníamos lo que hace es guardar su contenido, resultados, ejecuciones en una caché Y Docker si puede reutiliza todas... Toda la de las caché. capas utiliza la salida en caché de hecho, si me voy a Docker eh, Images y miro cuál es la imagen que tenía por ahí, que es el Hello World, yo puedo, yo puedo ver mis capas, ¿no? Un Docker History Hello World uh -huh. y eso me tiene que mostrar las capas o los distintos elementos de la caché que conforman ese contenedor. Ahí vemos cada una de, de las instrucciones. No todos, porque los de los contenedores intermedios, como el contenedor del SDK que usábamos para compilar, no están ahí porque no forman parte de mi imagen, eso solo lo que caché, digamos, las capas de la imagen del runtime, uh -huh. pero fijémonos que también nos aparecen, cuando antes he hecho un Docker image, ahí tenemos esa, esa otra imagen que ha aparecido, tiene el mismo tiempo de vida la imagen del hello Bot. esa otra imagen es la imagen intermedia del sdk la que me contiene digamos el contenedor con el me parece potente el mecanismo de caché de docker que te puede reconstruir una imagen si en ahora server. modifico cualquier fichero uh -huh. pues qué es lo que pasará si vamos a probarlo a ver efectivamente vamos a tenemos ahí bueno, vamos a ver por ahí mismo sí, sí, más rápido no efectivamente <risa> vale y nos vamos a ir aquí en el, en el Hello World, y nada, lo único que queremos es modificar un fichero, en este caso pues este de ahí, guardamos esto, ¿vale? y ¿El checksum del fichero cambia? Eh, efectivamente, el checksum, y el docker va a decir eh, alarma. Eh, efectivamente, y va a detectar que a partir de ese momento ya no puedo reaprovechar nada más, entonces le damos ahí, está utilizando todo esto, lo ha reutilizado a partir de la caché, pero aquí, ha detectado que hay un checksum con lo cual lo que tiene que hacer es volver a compilar si, hemos, si nos fijamos ha utilizado la caché hasta el punto del copy punto punto Efectivamente. Que es el de copiar los ficheros y ¿Cómo? esta es la razón y eso es muy bueno porque esa es la razón de que hacemos el restore individualmente individualmente porque si no si yo, si yo quito esas dos líneas todo va a seguir funcionando porque un build hace un restore pero estaría obligaría a hacer un restore cada vez que cambia un fichero de código fuente y evidentemente no quiero Esta práctica, esta buena práctica del Pro en el mundo no desigual, se compra primero el package JSON para hacer el install, lo he visto yo, de hecho el otro día hubo una conversación por Twitter de una persona que decía ¿por qué Docker me reconstruye la imagen todo el rato y no aprovecha la caché? Y Eduard asistió a esta persona comentándole que lo primero que tiene que hacer es restaurar eh, los paquetes del cspro solo habiendo copiado del cspro efectivamente porque si no estaríamos haciendo un restore cada vez que modificamos un, un fichero, fichero con toda la lentitud con toda la, claro, que esto supone que probablemente sea la parte más lenta de, toda, de todo el Dockerfile, restaurar los archivos por http porque bueno la build es sí. relativamente rápida hay otro pequeño problemilla al utilizar multistage como en este caso que es que reconstruyes todo el proyecto a pesar de que solo cambie un Si no puedes hacer una construcción incremental. Claro. Bueno, eso era al final donde Netbuild. Efectivamente. Y, por ejemplo, en 2.1 se ha modificado, se ha mejorado muchísimo el tiempo de compilación y mm. se nota muchísimo cuando usas Multistage en Netcore 2.1, va muchísimo más rápido. Pues nada, Eduardo, la verdad que me parece súper apasionante todo el mundo de Docker, los contenedores y todas las capacidades y posibilidades que tiene. Y yo creo que hoy lo vamos a dejar aquí para no extendernos vale. mucho más Y lo que sí me gustaría, puesto que vas a inaugurar una serie de Docker y contenedores Que probablemente acabe en orquestadores y Kubernetes algún día, si Dios quiere eh, el próximo día que tengamos la, el gusto de volver a tenerte en Madrid, ¿qué nos, qué nos vas a contar eh, cuando vengas? Oh, bueno, yo creo que lo interesante sería ver un ejemplo de una aplicación multicontenedor uh -huh. y usar Compose para ponerla en marcha, para gestionar post. la configuración. Hemos visto configuración de contenedores, un poco eso, ¿no? Esto que hemos visto ha sido lo básico, un hello, World, un no hello tiene, no Bueno, pero la claro. gente que no ha conozcado que lo ¿No? agradecerá. Sí. Pero quizás estaría bien ver un una aplicación, tampoco tenemos que real, ¿no?, pero al menos un par de contenedores que, que se relacionen unos, unos con otros, efectivamente, etcétera. ver un poquito cómo podemos ponerla en marcha con Compose, pararla, demás, y luego ya como tú dices, pues a partir de ahí podemos ir avanzando en temas más, más eh, complejos, hasta donde tú quieras llegar. Bueno, pues eso ha sido todo. Eh... Plain followers, eh, el, aquí tenéis el Twitter de Eduardo Más, vale, ya sabéis que le tenéis en Twitter y es un tío muy simpático, cualquier cosa ahí os atenderá. Aquí tenéis el, el mío, vale, Carlos Landeras y no olvidéis suscribiros en el canal de Plain TV para seguir recibiendo contenido de calidad, sobre todo cuando viene Eduardo, que es un figura. Sí. Y nos vemos en la próxima. Venga, hasta la hasta próxima. Luego. Chao.